Sebastián de Arauco, Tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 3.5. Acción de la ley de consecuencias después de la muerte. Aun cuando no es objeto de esta obra entrar en la descripción o análisis de la vida en el más allá, después de la muerte del cuerpo físico, necesario es hacer algunas aclaraciones breves, a fin de llevar al conocimiento del lector algunos aspectos que pueden serle muy útiles en sus reflexiones. Comencemos con ese fenómeno psicofisiológico denominado muerte, que es la muerte. Variadas pueden ser las respuestas según los conocimientos y creencias de cada cual. Para muchos, es el final de la vida, el final de todo. Para otros, es un fantasma aterrador que arbitrariamente les priva de la vida, de sus placeres y lujos, de sus comodidades o del poder de autoridad que disfrutan. Y a todos estos, les asusta pensar en lo que pueda haber después de ese accidente. Para otros, sin embargo, es el descanso, el final de una vida de sufrimientos, entre quienes hay que esperan un más allá feliz, aunque desconocido, y quienes no esperan nada, pero, aún estos tienen sus dudas. Muchos esperan ser recibidos en el cielo, por pertenecer a alguna de las creencias religiosas y haber cumplido con los dogmas y requisitos que la misma establece. Sin embargo, las religiones, por sí mismas, no salvan a nadie. Porque todas las religiones y pseudo-religiones, con sus rituales y dogmas contrarios a la lógica y a la razón, son creación de los hombres. Al pasar el umbral del más allá, al entrar en la cuarta dimensión, astral, las religiones no tienen valor alguno y solo cuentan las buenas obras realizadas. Nota de pie, 1, astral, denominación que dan las escuelas y doctrinas esotéricas y espiritualistas de diversas corrientes, a ese mundo invisible, al que pasa a toda alma después de la muerte del cuerpo físico, y que hemos venido identificando como el más allá, abarca los diversos ambientes o hábitat, en los que viven y actúan las almas de las personas desencarnadas, o sea, en la post mortem, hasta que vuelven a la vida física, encarnando de nuevo. Es la dimensión más próxima a nuestro plano físico. Está formado de materia etérea, energía universal, más sutil en los llamados planos superiores o moradas de felicidad y más densa en los planos inferiores, según la sintonía vibratoria, condición espiritual, de las almas que habitan en esos ambientes, y que son tan reales para el alma como nuestro ambiente físico lo es para nuestros sentidos. No obstante, hay otras dimensiones amoradas muchísimos más sutiles, conocidas como planos elevados, que son el hábitat de aquellos seres que han alcanzado ya la purificación, no gratuitamente, sino por el propio esfuerzo y el dolor purificador. Y no están ya sujetos a nuevas encarnaciones en nuestro planeta ni en otros mundos atrasados. Pueden encarnar en mundos con humanidades ya más evolucionadas, y también volver a encarnar en mundos atrasados, si lo desean, lo cual hacen con relativa frecuencia por amor a la humanidad, para contribuir a su progreso espiritual y a veces científico. Son los misioneros de amor que señala la historia de nuestro mundo. Fin nota de pie. La verdadera religión es la que profesó el sublime Nazareno y otros grandes Mesías, la religión del amor universal, sintetizada en estas frases, ama a tus semejantes como te amas a ti mismo, porque solo por el amor será salvo el hombre. Para algunos otros, la muerte es el final de una jornada más, de la cual llevan un bagaje de conocimientos y experiencias, o de una misión cumplida, y esperan la muerte con confianza y hasta con deseo, porque, para estos, la llamada muerte no es más que el tránsito de una vida a otra vida plena de actividad y esplendor, es disfrutar de la libertad, libre ya de la prisión que para el espíritu es el cuerpo carnal. Como puede apreciarse, aunque igual en apariencia, cada cual tiene formada una idea diferente de ese trance, acertada a desacertada. En realidad, la muerte viene a ser el final de una jornada y el comienzo de una nueva vida, para mejor o para peor, según haya sido el comportamiento. Es el fenómeno de la resurrección, ya que el ser real resucita verdaderamente a una vida nueva. Por medio de ese trance, tan temible para algunos, el ser real, espíritu, deja el vehículo físico carnal que ya no necesita ni le sirve para la vida en esa otra dimensión. Diremos, desencarna. Ahora bien, debemos tener presente que, al cruzar el umbral de entrada en esa otra dimensión desconocida, desconocida para la gran mayoría, por haber sido ocultada y su divulgación perseguida por los convencionalismos. Llevamos los mismos pensamientos y sentimientos, creencias y tendencias, amor, odio, y deseos que mantenemos en la vida humana. De inmediato se produce una turbación que varía mucho en cada caso, es un oscurecimiento de las facultades mentales, como cuando encarnó, pero más bien corto, aunque depende de la condición moral. Esto acontece en la generalidad de los casos por enfermedad, pues, en las muertes violentas, es muy diferente. Los seres ya muy progresados, despiertan momentos después de entrar el cuerpo físico en estado de coma y agonía, muy suave y apenas perceptible en los buenos, surgiendo a la vida espiritual y asisten conscientes a la extinción de la vida de su cuerpo carnal, elevándose seguidamente a las moradas celestes, cuyo resplandor ya vislumbran. Pero para los egoístas, malvados y aquellos apegados a la vida material, esa turbación puede durar mucho tiempo, años, según haya sido su vida, y aquellos que solo hayan vivido para los placeres de los sentidos, acumulación de riquezas y poder mal habidos, los hipócritas, malvados y criminales en diversas clases sociales, todo aquel que haya abusado de su autoridad, haya engañado o estafado, etc., son los que sufren mayor turbación, despertando en una oscuridad tenebrosa, denominada también tinieblas, y en las cuales pasan sumidos por un tiempo que varía también en cada caso, y que es causa de la desesperación que es de suponer. En muchos casos, estas tinieblas van acompañadas de horribles visiones y sufrimientos, cuyo fin no pueden vislumbrar. Y aquí es, el crujir de dientes que refiere el Evangelio. El alma comienza, entonces, a penetrar en la esencia de la ley de consecuencias, encontrando en sí misma los resultados de su vida finita cuánto pesan las creencias equivocadas al pasar ese umbral, cuántos van engañados con promesas de salvación gratuita que no pueden ser cumplidas, qué doloroso despertar les espera, Solo la práctica del bien, las buenas obras practicadas con verdadero amor en nuestro diario vivir, serán las que únicamente podrán salvar el alma de los sufrimientos al pasar el umbral, y elevarse hacia las moradas de felicidad, la llamada muerte, ese trance inevitable, suave en unos y doloroso en otros, no cambia en lo más mínimo la condición psicológica del ser, ni puede transformar un ser inferior en superior. En este aspecto, sigue vibrando en la misma tónica, más cuanto que, en muchas de las veces, ni se percata que ha fallecido, especialmente los materialistas y negadores de la supervivencia del alma, hasta pasar un tiempo que varía mucho en cada caso. Necesario es quitar de la mente, ese concepto del descanso eterno, esa creencia en el eterno descanso del alma, ya que, la mente humana jamás descansa. La muerte no existe como realidad, pues, todo individuo sigue existiendo como ente real, toda vez que sigue pensando y sintiendo. Cogito, ergo sum, de Descartes. Pienso, luego existo. La muerte existe como trauma psicofisiológico, como fenómeno transitorio de una modalidad de vida a otra, de un cambio o tránsito de una vida vegetativa a una modalidad diferente de vida espiritual, al igual que la metamorfosis de la crisálida en mariposa. Es un acto de liberación del espíritu, que vuelve a la vida del espacio, a la cual pertenece, vida más real que esta vida física actual, contrario al nacimiento, que es una prisión por un tiempo, pero necesaria como vía de progreso. Porque, en realidad, la vida del espíritu es en el espacio. Libre el espíritu del pesado fardo del cuerpo físico, la mente es la fuerza motora que le mueve, y le mueve con la rapidez del pensamiento. ¿A donde dirija su pensamiento? Allí se traslada instantáneamente con su envoltura o psicosoma, donde tenga su pensamiento o deseo, allí se halla. Los avaros, los coleccionistas, por ejemplo, luego de desencarnados, quedan automáticamente imantados a aquello que les fascinaba, al objeto de sus excentricidades... De sus aficiones. Necesario es aclarar que esto tiene múltiples facetas, como múltiples son las diversas condiciones intelectuales y morales de los humanos. Y ahora, vienen estas preguntas tremendas. Ha utilizado esa vida para el progreso del espíritu. Ha sido útil a sus semejantes. Ha sido su vida guiada por la voz de la conciencia, que es la manifestación del ego superior, o la ha ahogado para seguir en el camino de la dulce vita o dominado por el egoísmo y pasiones ha sido causa de dolor a sus semejantes aquí comienza a actuar el otro aspecto de la ley de consecuencias o de causa y efecto cuando se llega a esta fase de la vida una cuando el difunto se da cuenta de su situación de su realidad existencial y se ve a sí mismo tal cual como antes era se produce el fenómeno inverso de cuando encarnó el alma facultad sensitiva y emotiva y la mente facultad intelectiva, volitiva, raciocinativa, comienza a vibrar con mayor intensidad, ya que la materia orgánica actúa como reductor, por ser de vibración más lenta, y del fondo inconsciente comienzan a aflorar todos los detalles de la vida recién terminada. Entonces, toma conciencia del daño que haya hecho o deseado hacer y sufre intensamente, a menos que sea el tipo bestial, bruto, con una conciencia incipiente, poco desarrollada todavía, que continuará lo mismo, hasta su despertar. Asimismo, toda acción de bien, es motivo de felicidad en el grado del bien realizado. La vulgar creencia de que va a encontrarse ante el tribunal de Dios, debe ser descartada como irreal. No obstante, cierto es que habrá de encontrarse ante el tribunal de su propia conciencia, juez inexorable, pues, libre de la prisión y presión de la carne, el ego superior adquiere una mayor fuerza de manifestación, y ante su vista se presentan en cuadros fluídicos y en movimiento, tal cual acontecieron, sus principales acciones, al igual que vemos en un cinema, y de los cuales no puede huir, no puede librarse, porque están grabados en su propia naturaleza psíquica, en su mente que se torna más lúcida, así como grabados también en los planos mental y emocional del éter cósmico, y al recordarlos, son actualizados por sintonía. Nota de pie, 2, por una de esas maravillosas leyes cósmicas, leyes divinas, conocida como ley de vibración, todos nuestros pensamientos y sentimientos, y todos nuestros actos como consecuencia de aquellos, son fuerzas mentales que quedan grabadas en el archivo mental o subconsciente, y que, como ondas electromagnéticas salen al espacio, grabándose en el éter cósmico, forman la llamada memoria de logos, o memoria de la naturaleza. Ciertas filosofías hindúes y otras escuelas filosóficas y escuelas esotéricas, les denominan registros akásicos. En ellos quedan registrados o grabados en forma permanente, las imágenes o recuerdos de todo cuanto ha sucedido en el mundo físico. Fin nota de pie. En muchos de los casos, surgen también, en cuadros fluídicos, algunas de sus vidas pasadas, a fin de que pueda apreciar el motivo y por qué de las vicisitudes en esa su última existencia terrena. Cuando se llega a este punto, comienza a recogerse la cosecha de la siembra. La siembra, es voluntaria, pero, la cosecha es obligatoria. Si sembramos dolor, eso mismo recogeremos. Si sembramos amor, en la práctica del bien, la felicidad será la cosecha. Las oraciones, dicen algunos, liberan de las penas y sufrimientos a las almas. Cuán engañados viven quienes mantienen tal creencia. Pues, si así fuese... Aquellas almas que no dejan parientes ni amigos que oren por ellas, no tendrían las mismas posibilidades, lo cual no sería de verdadera justicia. Y por otra parte, aquellos que dispusieron de dinero, podrían pagar oraciones para cuando su alma desencarne, lo que equivaldría a comprar con dinero el progreso del alma. Además de ilógico, sería injusto. Todo ser es responsable de sus actos ante la ley divina. Y la ley divina, que es sabiduría y amor... Da a cada cual exactamente lo que cada cual merece. No nos engañemos con espejismos. La oración sincera, salida del alma con todo amor, y solamente así, es una vibración magnética que llega al alma desencarnada a la cual va dirigida y le produce una sensación de alivio, si sufre, y de alegría al apreciar que sus seres queridos le recuerdan con cariño. E importante también es, elevar el pensamiento a lo alto, pidiendo con verdadero amor sentido, ayuda para ese ser, a fin de que sea guiado en la nueva modalidad de vida. Nota de pie. 3. Al pensar en un ser querido fallecido, proyectamos al espacio una onda electromagnética o telepática que va directamente a él, como fue explicado en la llamada ampliatoria sobre telepatía, al tratar del tema trilogía de la personalidad. Fin nota de pie. La ley de consecuencias está inmanente en la propia naturaleza psíquica y espiritual de todo ser. Toda acción, tiene su reacción. Toda de una... Ha de ser saldada. Toda transgresión a la ley divina del amor quiebra el equilibrio, y cuyo equilibrio tiene que ser restaurado por el mismo transgresor. Esa es la ley, y lo demás son pamplinas. Creencia en el descanso eterno, el concepto del descanso eterno, creencia bastante generalizada por desventura, puede haber sido establecida en el pasado por la imaginación del hombre. Al sentir la necesidad del descanso después de una vida de sufrimientos y trabajos penosos, como era en pasados siglos. De ahí, esa frase tan común que oímos, cuando asistimos a algún sepelio, por fin, descansa. Frase que puede haber surgido también de una apreciación errónea, al ver el cuerpo rígido del difunto. Nada más incierto. Porque, al salir el cuerpo espiritual que animaba ese cuerpo físico, ahora inerte, el primero sigue sintiendo, sigue pensando, sigue viviendo, aunque en otra dimensión. No así el segundo, como unidad, y como vida es energía y esta movimiento, el descanso tal como algunos lo entienden, no existe en el más allá, y menos eterno. Existen sí, moradas etéreas, porque el cuerpo espiritual es también de sustancia etérea, tan o más reales que las de nuestro plano físico, a las que son llevadas aquellas almas buenas que han sufrido y aquellas que han practicado el bien y cuya belleza y felicidad están en relación a la sensibilidad de esas almas y a sus obras de amor fraterno. Y en esos ambientes de belleza y dicha inenarrables, en esa otra vida del espíritu, existe una actividad plena. Nota de pie, 4. No es intención del autor entrar en el campo de la filosofía escatológica, ni descripción de la vida en esa otra dimensión. Tan solo una idea somera. Obras psicografiadas, a ella a través de las cuales puede adquirirse una idea más completa. Fin nota de pie. Mas, esa actividad es totalmente voluntaria, donde las almas buenas, vibrando en amor fraterno, continúan practicando el bien, mediante ayudas a sus seres queridos que permanecen en la tierra, y contribuyendo en obras de progreso a otros seres. Pero, también las almas poco evolucionadas, y las ruines y cargadas de odios, continúan apegadas aquí al plano físico, perturbando a aquellas personas con las cuales están unidas por los lazos del odio. Aun cuando no sea percibido por nuestros sentidos físicos, esta actividad es tan real, cual la nuestra humana.